A mi canal, mi nombre es Camila. Y yo soy Pierre. Y yo soy Pierre. Y nos acabamos de casar. Y vivimos en Costa Rica. Cosa muy importante: no olviden activar los subtítulos aquí abajo, porque somos una familia trilingüe. Trilingüe. A, muy veces, trilingüe. a veces cambiamos de idiomas cada dos, para... dos idiomas y medio. Claro. Quiero y yo nos casamos el 21 de septiembre uh -huh. de este año. O sea, hace un mes. Si sí, todavía no me olvido de la fecha Por mucho. <risa> So we got married civil in Costa Rica and had a party with family friends and family. Ese es el video que está en este canal. And then we had a. Y <laughs> <And> then. <laughs> then we had a religious wedding in Italy uh, with my family since they couldn't all travel to Costa Rica. También nos casamos muy jóvenes a los 23 años y cuando tienes dos bodas y te casas muy joven la gente tiene muchas preguntas. So you asked us some questions on Instagram and now we're going to try to answer them. Molotov. Oh. Muy bien, la primera pregunta dice: Momento favorito. Obviamente, cuando vi a Piero ahí de la tarde esperándome todo lindo. Ahí, o sea, vean esa cara. Vean esa cara. Mi cara. Sí, tu cara. Bueno, mi favorito was fue cuando ate el chicken del chicken. ¡Wow! ¡Estoy cute! Creo que fue cuando. cuando a vi when I a ver coming towards the la segunda pregunta dice, ¿la decoración la hiciste tú? Sí. A en muchos lados acerca de decoraciones como tipo letreros que yo quería hacer, este centros de mesa, la decoración del lugar, y salía extremadamente caro y no teníamos dinero, en realidad queríamos algo muy sencillo pero que igual se viera lindo entonces los letreras, los hice yo con mi mamá, fuimos a Epa not sponsored, y <risa> <co> <risa> compramos, este madera, la cortamos nosotras mismas, la pintamos y matamos a imprimir stickers con letras que nos gustaran y Piero escogió el centro de fue súper lindo, fue este piece de wood con Golden Voy a insertar una foto en ese momento. Yeah. Nos salió muchísimo más económico de lo que habíamos ya visto y reyecteado. La siguiente pregunta ¿cuál es el nombre del estilo que dieron a su boda? El estilo se llama greenery Le encontré en Pinterest, entonces fue súper fácil encontrar ideas porque solo ponías en Pinterest y salió un montón de opciones. ¿Qué app utilizaste para la boda y en qué te ayudaron? El, el, app, el app que utilicé y... El app, que, el app que utilicé. <risa> ¡Basta! <risa> ¡Basta! El app que utilicé. Y también es una página. Se llama matrimonio.com.co. Me ayudó con lo que era saber cuáles eran las tareas que me hacían falta, los invitados, quiénes eran, si estaban confirmados, si estaban pendientes, la organización de las mesas, este, ver cómo iba mi presupuesto. 100% recomendada, me ayudó un montón. Pero la vio como dos veces. Bueno, well, no. ¿Qué fue lo más difícil de planear? ¿Qué fue lo más difícil? El cronograma. ¿El cronograma? Uh -huh. Tenía tantas ideas y tantas cosas que quería hacer pero no sabía en qué orden o cómo repartir bien el tiempo. Todo, no, no Afortunadamente, sabía. Afortunadamente, tuvimos eso. no fue el problema de la boda. Sí, el día de la boda no, pero planearlo me tocó a mí. Sí, pues. Y yo te lo mandé por no, Por eso dije que no fue un problema Los invitados podían tomar fotos Y cómo hacer un reglamento sobre el uso de cámaras <risa> este, es, este es un tema muy delicado muy para delicado, mí buen Muy buen delicado. delicado Ok, hice este letrero Le dije a Piero que no quería una ceremonia en que todo el mundo estuviera con su celular o tomando fotos O peor, que saliera el celular de ellos en las tomas del fotógrafo o en las tomas del video todos los invitados que iban entrando debieron ver ese letrero. La mayoría hizo eso. Menos uno. A ver, de acuerdo fue el menú? No, sí, que Yo no me acuerdo. Sí, pero yo no me acuerdo. Aquí hay una foto. Y como postre tuvimos esta mesa de postres deliciosa que... Y el qué Y el, ¿Y el qué qué no comimos. <risa> Literalmente cortamos el que nos fuimos cinco minutos y cuando volvimos ya no había nada. Nada. No Dios. pudimos comer nada, ni siquiera guardar un pedacito. Bueno, solo un pedacito. ¿No sí, qué? el que nos comimos. <risa> ¿Qué fue lo más emotivo? Para mí fue ver a mi papá. Mi papá no había visto el vestido, no me había visto en todo el día, entonces ese first look fue... Fue muy especial, fue de verdad muy especial. Well, for me not only when I saw her walking on the aisle, but also when we prayed together before. The ceremony. Oh, sí, antes it de fue... la ceremonia Ramos, Piero no me vio, tuvo los ojos cerrados todo el tiempo y yo sí lo no pude ver. Sí, ya, it came like a explosion and it was so hard because I could like touch her and I could sense that she was there but I couldn't see her. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo pudiste pedir un vestido en línea y tener la confianza que te llegaría bien? ¿No tenías nervios? Sí. Cuando vi la página de mi vestido y lo vi en línea, decidí hacer mucha investigación antes de hacer la inversión y el riesgo de traerlo. En el Instagram de Coco Melody salían muchas muchachas con mi mismo vestido y salía el perfil de ellas, así que les escribí por Instagram, les pregunté. Incluso una de ellas me llamó, me enseñó su vestido, me dijo, mira, yo también lo ordené. Este, tenía miedo que me llegara mal, pero todo salió bien y he hecho a la medida. Y así fue. Lo perdoné, le llegó una amiga en Estados y esa amiga en Estados me lo trajo cuando ella vino a visitar Costa Rica entonces, fue perfecto amé mi vestido, fue todo lo que yo pude haber soñado y... hay que when I saw that stunned Literally stunned Literally Literally La siguiente pregunta es ¿Por qué te casaste tan joven? Bueno aparte de que Pierre vive en un país y yo en otro lo más lógico era casarnos para poder empezar una vida juntos en el país. Y sí, los y dos creemos en el matrimonio, es algo que siempre siempre hemos creído. y Sí, no nos preocupamos por el age, as, far as we find sí. the right person. Exacto. So that's what matters. ¿Y qué le parecía a la familia de Piero Costa Rica y su cultura? Ok, I can answer this. They loved it. The, they love the beach, they love the animals. Uh, there la naturaleza. Like the, yeah, there are like plenty of birds here that we don't have in Italy, like. ¿Qué hubiesen hecho diferente? Creo que todo lo que estaba bajo nuestro control salió bien. Lo que no estaba salió como debe haber salido. Definitivamente no esperábamos que lloviera en nuestra boda, pero fue, fue muy memorable. Me gustó que lloviera, le dio un toque diferente. Sí, fue como dramatic, más dramático. Sí. que habría cambiado es básicamente nada. Es perfecto. Es perfecto. was perfect. Estas it. It son so cute. <risa> ¿Sus papás saben italiano para entender lo que decía pero en los votos? No, mi mamá sí sabe italiano. Mis hermanos se tienen un poco, pero mi papá no. Sin embargo, él dijo que entendió todo. No sabemos cómo, pero entendió todo ¿Dónde se quedaron después de la boda en Costa Rica, Nos quedamos en Hotel Boutique Villa Toscana. Ahí fue donde me arreglé Cuando volvimos de la boda estábamos muy cansados Y ellos se comportaron tan bien Es un lugar maravilloso Pueden ir cualquier fin de semana a disfrutar Es chivísima la piscina piscina ¿Cuánto tiempo practicaste el baile de sorpresa y cómo hiciste para que saliera tan chido? Sí, ¿cuánto tiempo practicaste, <risa> mi amor? ¿verdad? Ok, yo creo que empezamos ensayos como por ahí de junio. Todas estaban súper apuntadas y cada semana yo le decía a Piero, oh, tengo que hacer cosas con las damas, me van a ayudar con el planeamiento del tren de cocina, este, van a venir a ayudarme, estoy muy esforzada, van a venir a mis amigas y cada vez Piero oh. se lo creía y se quedaba en su apartamento y no sospechaba nada. Y al final salió. Muy yeah. Fue me gustó, me gustó Fue... sitting ¿Lugar de la boda, uh, El lugar de la boda fue Hacienda Vargas. En, en Atenas. Atenas. Mm -hmm. y, uh, uh. ¿Cuál fue la parte más graciosa de la boda? Ok, hey. esta. Si ven mi primita estaba lista para atrapar el ramo, estaba de primera y cuando la atrapó, no sé qué pasó, pero mi amiga la atrapó en el aire y mi primita lo siguió agarrando con toda la fuerza. Entonces fue muy gracioso ver que una niña atrapara el ramo. ¿Cómo fue la boda en Italia? La boda en Italia. <laughs> la boda en Italia um, it was more chill than the one in Costa Rica because we didn't have to plan anything. My mom had all figured out. So we could just like sit back and relax. También espiritualmente fue muy especial, ya que la ceremonia religiosa la llamamos sellamiento y es en un templo y fotos aquí. Mm -hmm. <laughs> fue algo que habíamos esperado por todas nuestras vidas y la verdad del espíritu nos hizo sentir que hemos tomado la decisión correcta y nos sentíamos muy cercanos a Dios y a nuestras familias y el uno al otro. Fue muy especial. Super special. En la moda de Italia fue con la misma emoción que en la primera en Costa Rica. Totalmente. También la fiesta la disfrutamos creo que más porque no estábamos tan estresados. Más también. Sí, y, y duró más tiempo. Fue más tranquila. Fue, ah, no sé. Fue, fue súper linda. Y también italianos, que la en Costa Rica. So it was, We, we enjoyed it a little bit more Ya dio susto ser tuvo algo tan público Fue extraño tener tantas opiniones con respecto No Estoy muy acostumbrada a no hacer mi vida pública pero hacía compartir las cosas que me hacen feliz, las cosas que me divierten, también cosas que me cuestan y cosas que me afectan y, y estoy acostumbrada. En realidad no me llegaron tantos mensajes como criticándome ni siquiera dudando de las elecciones que tenía. Todo el mundo fue muy respetuoso y, y me encantó. Bueno chicas eso fue todo por hoy. Nos encantaron las preguntas que nos hicieron y nos hubiera gustado contestar más porque fueron muchas. like this video lo Monkey, caminando. Si les gustó el video, no olviden compartirlo con sus amigos. Y amigas. ¿Cuál es amiga? Y nos vemos la próxima semana. Chao.